Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Antes de empezar el programa, les quiero recordar que hoy es, a ver cómo estamos acá, es de 17 de febrero del 2017. Y mañana, mañana, se presenta Pequeño Manual de Anatomía Masculina, libro de Analia Pinto. Eh, yo tuve el gusto de escribir el prólogo. Y nos vamos a ver mañana, a ver, vamos a poner acá Humberto Primo 471. Dicho esto, empezamos con el programa de hoy. Resulta que eh, la vez pasada, en el taller de corte y corrección, Cristian Acevedo subió un decálogo para cuentistas de Julio Ramón Ribeiro. Este cuentista peruano, eh, fallecido en fines del siglo XX, en 1924, si no me equivoco, pueden encontrar cuentos de él en Ciudad Ceba. Incluso este decálogo que me encantó porque... Acá, justamente, cuando leo el decalo este, que no conocía, gracias, Cristian de Paso, Cristian Acevedo, por subirlo, eh, cuando, después de leerlo, puse esto. Dice, a quienes estén leyendo esto y aún no han pisado el Dimarken en o sea, el Búnker de Dimarco es esto, el taller de corte y corrección, donde físicamente damos los talleres, sepan, amigos, a los que están leyendo esto y los que están viendo este programa, que bajo estas premisas... Trabajamos el cuento en nuestros grupos del TCC. Sepan a qué atenerse. Un cuento es un cuento y si no, no es nada. Vamos a analizar un poquito qué dice entonces Julio Ramón Ribeiro, aquí en este decálogo. Miren, por empezar, tenemos... Bueno, después de bla, bla, bla, empieza el primer punto del decálogo. Dice, el cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia, el cuento se ha hecho para que el lector pueda a su vez contarlo. Esto me parece formidable. De arranque es impresionante y sobre todo el final. El cuento se ha hecho para que el lector pueda a su vez contarlo. No les pasó nunca que salen de ver una película apasionante y dicen mira, tengo ganas de contársela a todo el mundo. Pero bueno, eh, a nadie le gusta que le spoileen nada, así que para qué arruinar la cuestión, pero es cierto, cuando uno recibe un cuento realmente sensacional, una historia que realmente vale la pena, le da enorme, enorme satisfacción poder relatarla. Y ahí tenemos una clave para poder descubrir otro de nuestros trucos, para descubrir si hay cuento o no. Si vos la historia que escribiste se la podés contar a otro y otro a su vez la puede contar en voz alta, ¿eh? y, va, y a vos mismo en voz alta, bueno, vas a tener un cuento, si lo pudiste hacer. Ahora, fíjense esto, yo digo, por ejemplo, este, el otro día fui a buscar trabajo, eh, me cansé muchísimo y en todos los lados me cerraron las puertas. Ya está, terminó. ¿Le gustó el cuento? Bueno, en todo caso, con eso podré escribir acerca de lo mal que están las cosas en el mercado laboral, que cuesta muchísimo conseguir trabajo, pero de ahí a poder con eso escribir un cuento... Mire, yo creo que, indudablemente, como dice acá Rivero, el cuento se ha hecho para que el lector pueda, a su vez, contarlo. Eso le puede llegar a interesar a un amigo. Che, qué lástima, no encontrás laburo. Bueno, vamos a tratar de darte una mano, pongamos tu currículum en el, en el en Facebook a ver qué pasa. Algo, pero no para satisfacer a un lector que quiere que le cuenten una historia, simplemente. Ahora sí los lectores y los escritores piensan que la literatura es un deporte para exquisitos, que solamente es una especie de, de estructura de lenguaje eh, con cierta musiquita y nada más, bueno, acá, en el taller de corte y corrección, nosotros aprendemos qué es un cuento y cómo contarlo. Así de sencillo. La historia del cuento puede ser real o inventada, dice el punto 2. Si es real, debe parecer inventada y si es inventada, real. Muchas veces uno nutre su cuento... Sus historias con elementos tomados de la realidad, eso es así. Ahora, muy pocas veces uno puede contar las cosas tal cual fueron en la realidad, porque la realidad no discrimina, la realidad es, es como es, es un caos. De ese caos real, nosotros podemos llegar a sacar ciertas características de algunos personajes, y con eso, del personaje de la vida real, y con eso, es armar a un personaje nuestro personal. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada. Y si es inventada, real. ¿Por qué dice si es real debe parecer inventada? Y porque muchas veces, las historias reales, casi siempre, las historias que acontecen tal cual, cuando uno los trata de pasar a un cuento, no funcionan. Salvo que parezca inventado. El agregar elementos. Yo todas las anécdotas de las que parto, anécdotas reales, últimamente estoy escribiendo cuestiones autobiográficas muy, pero muy fuertes, muchachos. ¿Pero qué pasa? No las dejo tal cual, les tengo que agregar algo para que funcionen así como relato. Si no, no va a pasar nada. Y si es inventada, que parezca real. Ahí está, la cuestión de parecer real, ahí tiene que ver con la verosimilitud, parecido a la verdad. No la verdad, eso lo verídico, pero sí lo verosímil, lo que se parece, habiendo sido inventado, se parece a la realidad. El cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. Esto ya lo dijo Poe cuando le enseñó a la humanidad, en un texto formidable, titulado Hosson, le enseñó a la humanidad qué es un cuento. No se lo pierdan. El cuento tiene que ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. El, el, el orbe fascinantemente centrípeto, que es el cuento, se da de patadas con la longitud, a mí, por ejemplo, cuando me traen un cuento de 25 páginas, yo digo, bueno, ya el cero, ya lo tenéis Disculpame que sea tan prejuicioso, pero lograr escribir un cuento en 25 páginas, sostener la atención de... Ojo, la, las novelas sostienen la atención del lector durante 400, 500 páginas, las buenas novelas. Pero ¿qué pasa? Estamos eh, en una frecuencia de onda con la novela, de esperar cómo se van a ir desarrollando, ampliando las cosas. Si la novela va para afuera, eh, hacia afuera del centro, excéntrica, el cuento es absolutamente eh, centrado en sí mismo, es este, indudablemente centrípeto, todo va para adentro. ¿Cómo haces para sostener una narración durante 10, 15, 20, 25 páginas? No, es bastante, pero bastante difícil. El cuento debe ser de presencia breve de modo que pueda leerse de un tirón. Ahí está la clave, otra clave más. Este es fascinante, este de La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Detengámonos, entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mejor. Pues ¿Eh? cuando logres un cuento que entretenga, que conmueva, que intrigue, que sorprenda Y bueno, eso es un cuento, una historia realmente apasionante Ahí se conjuga la pasión del escritor al, al poder escribir una cosa semejante Que entretenga, que conmueva, que intrigue, que sorprenda Con la pasión del lector de, eh, de recibir, eh, oír, escuchar, leer historias magníficas ¿no? Si no logra ninguno de estos efectos no sirve como cuento si vos lo no entretenés, podés no llegar a conmover, pero si vos aburrís al lector, ni no vos sirve como cuento. Vos podés llegar a intrigar, pero puede ser que no conmuevas o que no entrega. Bueno, si hay intriga también puede dar un relato, o si sea, hay sorpresa, pero si no hay nada de eso, muchachos, no hay cuento. Así nomás. El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin aspaventos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. De esto voy a hablar. Eh, en un programa muy próximo esto que está acá el punto 5 ahí me ayudó ah, ahí estamos el punto 5 voy a hablar de esto muy pero muy eh, concentradamente porque esto me sucedió a mí con el último cuento que es el anteúltimo cuento que escribí eh, había preparado una versión que era así más o menos si me ven el alma y ahora quedó así y hay una razón para que quede así. Eh, traté de ser en la segunda directo sencillo sin aspavientos ni direcciones van a ver que aún llegando uno a los 60 años como voy a cumplir este año todavía tenemos muchísimo para aprender de nuestros propios errores les voy a mostrar la versión terminada y la versión como era y ustedes después me dicen a ver cuál les gusta más, cuál les parece que funciona más el cuento debe solo mostrar, no enseñar de otro modo sería una moraleja Claro, todo cuento enseña, pero enseña implícitamente si vos le mandas la moraleja el lector dice, es, uy, uh, este me quiere vender fruta. Para eso, muchachos, está el en ensayo. ¿eh? Y el Facebook, ¿eh? tirá toda la, la fruta que quieras ahí. Pero el cuento muestra, y uno a partir de lo que muestra, ahí hay una enseñanza. Por ejemplo, supongamos, una, una, este, eh, un cuento de Poe eh, eh, como el, el tonel de amontillado, digamos. Eh, ¿Qué enseña ese cuento? ¿Cómo, ¿Cómo emparedar gente? ¿Cómo emparedar enemigos? ¿Cómo vengarse...? ¿De los enemigos? ¿Es eso solamente? ¿O habrá algo superior, trascendente a todo eso? Piénsenlo. Eh, King Kong, la gran historia de, de, de, de Cooper, este, que, que hizo una remake formidable, eh, Peter Jackson, eh, ¿qué enseñó? Como decía este, de DeSantis, ¿qué enseñó? A, a, a que no tenés que importar gorilas gigantes a ciudades populosas. Esa es la moralidad. No habrá algo más que está escondido ahí adentro, que está realmente como moraleja implícita, no explícita. El cuento admite todas las técnicas, diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, collage de textos ajenos, etc. Siempre y cuando la historia no se diluya y puede el lector reducirla a su expresión oral. Vuelve acá, vuelve Ribeiro acá, mostrando aquello del punto uno que teníamos por acá. El cuento debe contar una historia, el cuento se hecho para que el lector pueda a su vez contarlo. ¿eh? Acá, acá lo tenemos, miren. Bueno, exactamente, vuelve, es tan importante esto que el autor vuelve. Vos podés escribir el cuento como quieras, dice. Podés llegar a hacer noticias de diarios, telegramas. ¿Cómo está armada el Drácula de Bram Stoker? Esta maravillosa novela. Así. Ah, ¿Eh? con tipos textuales, es un collage de textos ajenos ¿eh? no hay narrador en Drácula, es fascinante Decía Oscar Wilde, que era la, la novela más hermosa que se había compuesto y la verdad que no, le, no la pifia eh, todo eso que vos hagas experimental siempre y cuando la historia no se diluya ¿eh? y pueda el lector reducirla a su expresión oral una historia cuando se diluye y bueno, por ejemplo, cuando no sabemos cómo terminarla ¿Cuántos cuentos de hoy día, de cuentistas muy afamados, en mi país por lo menos, está lleno de historias que no terminan, que uno se tiene que arreglar por su cuenta? La verdad, honestamente, estamos asistiendo a una especie de vallamiento intelectual muy, pero muy, pero muy fuerte, muchachos. El cuento debe partir de situaciones, dice en el punto 8, en, el punto 8, en las que él o los personajes viven un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino. Acá esto es clarito. Hay partís de situaciones conflictivas, un conflicto que te obliga a tomar una decisión que pone en juego tu destino. Eso es el cuento y por eso es tan fascinante. Tenemos un problema, nos acabamos de despertar convertidos en un oro insectos. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Eh? Si llamamos a la gente se van a dar cuenta que estamos convertidos en un insecto, pero si no lo llamamos no, nos morimos de hambre. Bueno, Kafka, la metamorfosis, siempre es así, siempre en una situación inicial acaece un conflicto que te obliga a tomar una decisión. En la vida no pasa eso. Como vos estás ante una situación conflictiva, tenés tres opciones, dice la psicología. La, la Una es adaptarse, otra es rajar y otra es oponerse, luchar, combatir. ¿Vos qué a hacer con, una, con un tema conflictivo que se te viene encima en tu vida? Si vos te adaptás y vos no peleás, y bueno, por ahí sacás un buen cuento de eso, pero mejor cuento vas a conseguir si vos haces que tu personaje combata, ¿eh? o lo, los obligás a tomar una decisión que pone en juego su destino. Este, Vení, vamos a hacer una cosa, yo te voy a poner un buffet de abogados a todo trapo, vos venís de una familia de abogados. Sí, abuelo, la verdad que estaría, estoy muy contento que me... Me pongas un, un escritorio, para, me das la clientela tuya, genial. Sí, sí, pará, pará, mi querido nietito de mi alma, tenés que hacer una cosa, ¿eh? decime, estoy dispuesto a eso. Sabes qué? Tenés que dejar de escribir. ¿eh? Acá no precisamos un escritor de pelotudeces, ¿eh? acá precisamos un abogado en serio. Bueno, si ese hombre es cuentista, al abuelo le va a ser tomá, flaco, yo prefiero ser escritor. ¿eh? No ganaré lo que ganará un abogado de tu estudio, pero a mí no me vas a venir a correr yo soy escritor así que bueno, ahí tenemos entonces un personaje enfrentado a una decisión ¿no? que pone en juego su destino eso es el cuento en el cuento no deben haber tiempos muertos ni sobrar nada, cada palabra es absolutamente imprescindible, de esto voy a hablar cuando les muestre la diferencia del antes y el después del cuento, de unos últimos cuentos que escribí, pero esto es obvio acá, esto es el corazón del taller de corte y corrección y el décimo dice, el cuento debe conducir necesaria, inexorablemente a un solo desenlace por sorpresivo que sea si el lector no acepta el desenlace es que el cuento ha fallado otro elemento a bueno, para para un cachito acá bajó un dios desde la máquina el deus ex máquina, arregló todo yo esto no me lo creo, para, para un poquito este, este final lo sacaste de la galera este final no es sorpresivo en realidad es un balde de agua fría ¿qué me venís con esto? ¿cómo es posible? entonces claro todo, todo cuento conduce, necesaria, dice inexorablemente, a un solo desenlace, un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Y si el lector no acepta el desenlace, es que el cuento ha fallado. Muchachos, usen este decálogo formidable, que viene maravillosamente bien en sus textos, úsenlos en sus cuentos, y van a ver cómo todo va a mejorar. ¿Le gustó el programa? Compártanlo. Pulgar arriba para Marcelo y Marco y seguimos en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección, tu canal favorito de tips de escritura. Hasta pronto.